Continuando con el módulo de máquina de corriente continua, vamos a ver el modelo eléctrico de la máquina de corriente continua y cómo éste se liga con el sistema mecánico. Entonces, una máquina está compuesta por dos ejes eléctricos, armadura y campo, y un eje mecánico. La definición de un eje eléctrico es aquel sistema de dos terminales donde yo puedo introducir tensión o corriente, y un eje mecánico es aquel sistema mecánico que me permite la extracción de par y velocidad. Entonces la máquina está conformada por un estator que es un eje eléctrico y un rotor o armadura que es el eje eléctrico siguiente. Entonces vamos a tener tantas ecuaciones como ejes eléctricos tengamos. Entonces una máquina que tiene una bobina en el estator y un conjunto de alimentación en el rotor, pues fíjense que estamos hablando de puntos donde podemos introducir tensión corriente, en este caso son las escobillas. Entonces vamos a tener una ecuación para el estator, una ecuación para el rotor. Y como la mayoría de las máquinas solamente presentan un eje mecánico, una ecuación mecánica. Entonces las ecuaciones generalmente se describen en el comportamiento de una máquina eléctrica rotativa. Son las de fuerza electromotriz en terminales eléctricos y la ecuación de Newton en el sistema mecánico. Las ecuaciones eléctricas son que las tensiones son iguales a las caídas resistivas más las variaciones con respecto al tiempo del enlace de flujo. Como vamos a considerar la máquina lineal, el enlace de flujo se obtiene como la matriz de inductancia por la corriente, siendo P el término derivado. La otra ecuación, la mecánica, viene dada por la segunda ecuación de Newton, donde en el mundo rotacional, donde la inercia por la aceleración angular es igual a la diferencia entre el par eléctrico y el par mecánico dos ecuaciones una para el estator o campo y una para la armadura o rotor fíjense que lo primero que aparecen son los términos resistivos resistencias solamente existen resistencias propias eso me va a dar la resistencia del campo y la resistencia de la armadura Dos términos de transformación, uno para el campo, que va a depender de la inductancia propia del campo, y la inductancia propia de la armadura. No existen términos mutuos de inductancia debido a que las bobinas del estator y del rotor se encuentran a 90 grados, es decir, no hay acoplamiento desde el punto de vista magnético. El siguiente término en aparecer se le denomina término de generación y es debido a la ley de Faraday, es decir, recuerden que la ley de Faraday establece que se aparece tensión inducida en una, una espira abierta inmersa en un campo magnético que varía en el tiempo, nosotros tenemos espiras abiertas que son las del rotor porque únicamente se alimenta una espira que es la que está en contacto con la delga el resto de las espiras están abiertas. Estas espiras ven un campo magnético rotatorio porque al girar el rotor, el campo, que es fijo desde el punto de vista del estator, varía en la bobina, dependiendo la posición angular. Entonces aparece un término de generación en la armadura que es proporcional a la velocidad de giro y a la inductancia mutua estator-rotor o campo-armadura. Finalmente, la ecuación de Newton, donde J multiplicada por la aceleración, recuerden que el término P en estas matrices denota derivada con respecto al tiempo. O sea, J por la derivada con respecto al tiempo de la velocidad es igual al par eléctrico, que en el caso de una máquina de corriente continua, por estar los dos devanados a 90 grados, es directamente la inductancia estator rotor o campo armadura, por la corriente de campo, o por la corriente de armadura, menos el par mecánico, que va a depender de la aplicación mecánica. Entonces la máquina de corriente continua se puede modelar mediante dos circuitos eléctricos. Un circuito para el campo, el cual tiene una resistencia y una inductancia. Y un circuito eléctrico para la armadura, que corresponde a a una, una resistencia, una inductancia y una fuente que es dependiente de la corriente del circuito de campo y tiene como módulo la velocidad por la inductancia estator rotor o campo armadura por la corriente de campo. Eso se acopla al sistema mecánico que va a establecer la velocidad y el par en el eje de la máquina que es la ecuación de Newton. Entonces, en régimen permanente para una máquina de corriente continua con alimentación en tensión continua en los devanados de campo y armadura, los términos en derivada valen cero. Eso reduce las ecuaciones a las que se presentan en la lámina. La ecuación de campo va a ser simplemente resistencia de campo por corriente de campo, la ecuación de armadura va a ser resistencia de armadura por corriente de armadura más el término de generación que es omega g en este caso g representa la inductancia campo armadura o estator rotor por la corriente de campo y finalmente si estamos en régimen permanente la aceleración es cero por tanto el par eléctrico tiene que ser igual al par mecánico eso quiere decir que el par mecánico es de la forma g por i por i ¿Cómo determinamos los valores de RA, RF y G? Toda máquina eléctrica posee una placa de identificación en la carcasa con la información de su punto nominal, el punto de diseño, en donde se garantiza el calentamiento nominal. En el punto nominal, el fabricante nos garantiza que la máquina alcanza su temperatura de operación sin deterioro de su vida útil. Generalmente, los datos de corriente son los más importantes debido a que determinan directamente el calentamiento de la máquina y no deben sobrepasarse más allá de un 5 o 10% en régimen de aceleración, no en régimen permanente, porque si aumento la temperatura, daño el convertidor al mantenerlo en temperaturas superiores a las del diseño que va a traer el degradamiento del material aislante de la bobina. Los equipos de baja tensión por normativa internacional deben estar aislados a 1000 voltios más dos veces la temperatura, la tensión de operación, disculpe. Eso quiere decir que un equipo de 500 voltios puede soportar tensiones de 2000 voltios. 1000 más dos veces la tensión nominal. Entonces en el caso de una máquina eléctrica, aumentar la tensión no tiene tanto inconveniente como el aumento de la corriente. Los datos que vamos a conseguir en una placa normalmente son los siguientes. Tensión nominal del circuito de campo, tensión nominal del circuito de armadura, corriente nominal del circuito de campo, corriente nominal del circuito de armadura, potencia de salida en el eje y velocidad mecánica nominal. A partir de estos parámetros, puedo de estos datos de placa, puedo determinar los parámetros. Generalmente la velocidad la podemos conseguir en RPM, no en el sistema internacional o MKS, que es radianes sobre segundo. La conversión de RPM a radianes sobre segundo es simplemente multiplicar por pi y dividir entre 30. La potencia la puedo conseguir en caballos de vapor o horsepower. Y nosotros necesitamos en el sistema internacional MKS en kilovatios, entonces un kilovatio es 0.746 de un HP. Generalmente, en un cálculo rápido, se puede utilizar 0.75, sobre todo cuando estamos en campo, y no tenemos una calculadora a mano, simplemente multiplicando por 3 cuartos. Entonces, de los datos de placa, yo puedo extraer con las ecuaciones que vemos en la lámina, los parámetros de resistencia, y de inductancia mutua, utilizando los valores nominales. Para determinar las inductancias es necesario conocer las constantes de tiempo, tanto de la armadura como el campo, y una vez conocidas las resistencias podemos determinar las inductancias. Estas indu esta constantes de tiempo pueden ser suministradas por el fabricante o simplemente realizando pruebas directamente sobre cada una de las bobinas de la máquina, se pueden determinar de manera experimental. Con esto vamos por concluido el modelo de la máquina. Hemos visto cómo extraer los parámetros de este modelo a partir de la información de la placa que viene en las carcasas del equipo. Vimos cómo se relacionan las ecuaciones eléctricas con las ecuaciones mecánicas, las ecuaciones de la máquina para régimen transitorio y para régimen permanente con alimentación de corriente continua en donde las derivadas se hacen cero. Gracias por su atención.